La primera pregunta llega volando desde Huelva, Ángel nos pregunta ¿Cuánto tiempo debo secar la marihuana? Hola Ángel, el secado y el curado del cannabis es como el envejecimiento del buen vino, cuanto más lento y más tiempo mayor calidad de sabor y aroma. Si te gusta saborear los matices y texturas de las diferentes variedades que has plantado tendrás que ser paciente. El secado de la marihuana es el paso previo a poder degustar tus deseadas flores, pero antes para ello tendrás que pasar por un proceso en el que exhalarán sus mejores sabores, aromas y efectos. Lo indicado es que el proceso de secado varíe entre 10 y 15 días, pero para que ello ocurra deberás tener en cuenta una serie de condiciones que afectarán al secado y por ello queremos darte 5 consejos para el secado de tus cogollos. El primero de todos es que evites la luz sobre los cogollos, ya que durante durante el secado se activan y transforman los cannabinoides, como por ejemplo el THC. El segundo consejo que te podemos dar es que la humedad debe estar durante los tres primeros días entre un 45 y un 50%, esto les ayudará a perder el agua que contienen algo más rápido. Después súbela gradualmente hasta un 60-65% ralentizando el proceso final para un óptimo secado. El tercer consejo es cuidar la temperatura, durante todo el secado conviene poder controlar la temperatura de la habitación con un aire acondicionado, dejándola entre 17 y 20 grados. En caso de no ser así, te aconsejamos que, aunque sea una pena, dividas los cogollos más grandes a fin de evitar que no aparezcan problemas fúngicos. El cuarto consejo es que des circulación al aire de la habitación o espacio de secado con algún ventilador. Así removerás el aire y evitarás los embolsamientos de humedad. Nunca uses el ventilador de forma directa hacia los cogollos, ya que esto contribuirá a que se sequen más rápido, perdiendo muchos de los terpenos que endulzarán nuestro paladar. El quinto y último consejo es que te asegures al final del secado de que están en su punto exacto, para ello si has dejado alguna parte de tallo dóblalo, si lo haces con facilidad y se parte será buena señal ya que indicará que ya puedes empezar el curado, en caso de no hacerlo siempre puedes darle unos días más de secado.